¿De 1 a 100 cuánto daño le hizo al país? No, yo no lo mido así. Yo no lo mido así. Lo La verdad ves? que son, son procesos históricos que tienen sus luces y sus sombras, porque al mismo tiempo, hoy, la verdad que habría que ir a preguntarle a Caballo cómo hizo para frenar un proceso hiperinflacionario. ¿Sí? Y eso fue la decisión política de Menem. Este, ¿Y por qué hoy habría que ir había. a preguntarle, a, porque había que tener huevos, como, como tuvo Menem, para decirle a lo al, al general Balsa, reprima a los carapintadas. Ese día me tiraron tres tiros. Este, el, el diciembre de 1990, alzamiento sí. carapintada, y Menem le dijo, reprima. Y le lo, lo dijeron, se van sí, muertos. Sí. Y hubo unos cuantos muertos. Y se acabaron los carapintadas. Sabía. Alfonsín negociaba, iba a venir el otro dijo... Está bien, pero fue una época difícil del país. Sí. Y también tenés una porción de gente que, que vuelve a Carlos. hay ah, como una... Él genera, y no, para mí no tiene explicación, o sí, por ahí, no sé, un sociólogo, esta cosa carismática de la que hablábamos sí, Una antes, simpatía. Simpatía, carisma, pero con es. falta de sustento. No, no sé cómo explicarlo. Un tipo que vino de Anillaco, porque conozco de dónde vino, vos decís, no puedo creer que alguien que salió de donde salió, llegó a lo que llegó. Sí, pero ahí yo creo que hay un menosprecio por el personaje. Pensé que un personaje de la Farando era un tipo que eh, tenía una astucia política claro. que digo Claro, y tenía un gabinete, unos tiburones. Mm. Digo, El arquitecto de la privatización que fue Dromi, uno le podrá gustar o no gustar, claro, pero eran lo pesos políticos. Vos, vos mirás el gabinete de Alberto y decís, y son un poquito más delgados que ¿Por esto, qué nunca fue este preso? Manera... ¿Por, ¿Por qué, qué nunca fue impreso? Bueno, en principio porque... Con todo lo que pasó. Porque finalmente hubo, yo creo que un acuerdo entre el peronismo tradicional y el kinderismo para darle esa eterna banca Fuero. en el Senado, sí, con la claro. que tenía fueros. fueros y sabes. está la doctrina Pichetto, que hasta que la, la sentencia no esté firme, no vas preso. Y claro, hasta que una sentencia que firme en la Argentina, te la van apelando, demorando, apelando, demorando, y chau. Es que Eso, eso demuestran, ¿no? Eso queda tan en evidencia, ah. que entre ellos se cuidan el culo. No, porque claramente sí, hay algo no que sucede de que, sí, eh, que, que es impresionante, porque sí. lo explicaste con una claridad. Eh. ¿Quién preguntar? Pablo. Ah, Pablo. Pero el, nosotros hicimos, ¿te acordás? En el noticiero, el tema de la herencia, ¿no? De, de, y ahí también, digamos. ¿Cuántos si son los de... millones? Bueno, no se sabe, porque yo no creo que Cifra todo eso se fue diluyendo. Sobre el final, sobre el comienzo del gobierno de De La Rúa, hay una, una serie de difusiones de cuentas. Elisa Carrió se equivoca y compra pescado podrido y difunde. Dice que había cuentas de Menem en Suiza. Sí. Buena parte de esas cuentas eran falsas, salvo una de una empresa llamada Redspark, Spark, donde había 600 mil dólares y era una cuenta que estaba con Ramón Hernández en aquel sí. momento. Estaban en Suiza. Después todo eso se diluyó. Hay, hay un autor que se llama eh, Gasparini, Juan Gasparini que investigó mucho, él vivía en Suiza sí. investigó mucho sobre la, la, la plata de Menem en Suiza y cree que hubo un acuerdo en la diplomacia primero de Dualde, después de de Kirchner, de no joder, no joderlo a menos claro. con la guita que había en Suiza. Mira, vamos a compartir un, un informe claro, ¿viste? Ahí te empiezan claras, <risa> <Tal> ¿sí? Sí. <risa> <Empezás> a entrar. <encender> te empiezan a <risa> entrar un poquito <risa> más. Que el, el, el, el graf, <risa> obvio, el graf flor sí. de la B, es que cuida, queda, culo, es que queda muy, muy en o evidencia, tal cual. Vamos a